un en internet son las 12 y media de la mañana pero bueno todo tiene un motivo había que esperar a hugo todo para que se viniera conmigo hoy salimos los dos juntos vamos a hacer la despedida de la husky por cierto josé en el momento de este vídeo aún no lo sabía pero ya está gestionando el cambio del MediaMod con GoPro y a ver si en breve volvemos a recuperar el audio original en los vídeos Mientras tanto, yo, Joselito, en la medida de lo posible, voy a intentar narraros la historia tal cual la va contando José en la propia ruta. Pues hemos decidido hacer una rutita a plan de Mangel, despacito, por pista. Queremos tener cuidado e intentar que Hugo no se caiga O sobre todo que no se haga daño Que mañana tiene dos partidos Y si no, su madre me mata Mira qué estilo, míralo ¿Cómo me gustaría que se la pudiera quedar él? Pero no, no es posible, no puedo quedarme las dos motos. Quedé con mi mujer en una cosa para poder comprarme la Vogue y he de cumplir mi palabra. Vamos a ver qué tal su primera triadilla. El que tiene que tener cuidado en no caerse soy yo, que no tengo protecciones, que se las he dejado todas a él, voy casi a pelo, llevo solo camiseta y pantalón, bueno, y las botas que el niño calza un 47 y claro, las niñas pues no le caben. Tiene el niño el mismo pie que... Y es que por aquí estamos rodando por una especie de circuito de bajada para bicis, con sus escalones y saltitos. Aunque nosotros ahora lo estamos haciendo lo que sería de subida. ¡Qué bonita mi husky! Aquí no os imagináis el susto que me di. El otro venía lanzado. Me salió de una curva ciega y yo parar 160 kilos en seco no estoy acostumbrado. Además tenía a Hugo detrás y no sabía lo pegado que estaba como para que también me embistiera por detrás y lo peor que él se hiciera daño. 국민 Esta ruta, o más bien esta pista en concreto hacia Guaviva, la verdad es que tiene de todo y es apta para cualquier moto. Hoy en concreto, lo que sí vamos a tener son charcos, charcos, charcos, charcos. Bueno, la zona de los charcos. Hay que tener un cuidado, no verdad cómo se va, ¿sabes? Porque si por dentro, está a punto de matarme, ¿verdad? Lo contento que estaba, no hace falta que lo vuelva a reproducir, ¿verdad? <ríe> ¡Ole! ¡Ole! Hay muchos se han enganchado, eh. Aquí habíamos quedado con nuestro rider y amigo Richard, que tenía ganas de estrenar su nueva Yamaha de Trail y quiso venir desde su casa en Barcelona hasta aquí por carretera. Aún está lesionado y no puede arriesgarse a hacer off-road, pero seguro que muchas, muchas aventuras correremos juntos y nos lo pasaremos teta. Felicidades, Richard, por tu nueva moto. Bueno, pues ya hemos comido muy bien y la vuelta. Haremos la vuelta por el mismo que hemos venido. Quiero complicaciones. No que nada, todo ese trayecto ya lo habéis visto. Pues como decía José, estamos de vuelta. Es el mismo trayecto que de ida, solo que al revés. Así que ya lo habéis visto. Voy a poneros un poquito de música para amenizar esa vuelta detrás. Vamos a por ella, vamos, piedra superada. ¿Os acordáis del recorrido de bicicletas de esta mañana? Pues ahora al revés, de bajada. José. El vecino de Arbos Joan Ruqué, después de su viaje de bodas a Andalucía, los recién casados vuelven a Cataluña entusiasmados por la arquitectura árabe. Residentes en Barcelona, en un momento dado deciden construirse una residencia de verano, donde quisieron reproducir los elementos que más les sorprendieron de la arquitectura árabe presente en Andalucía. La obra finalizó en 1908. El elemento más destacado es la reproducción de la Giralda de Sevilla, con una altura de 52 metros. En el conjunto también encontramos una réplica del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada y del Salón de los Embajadores de los Reales Alcáceres de Sevilla. ¿Qué me ha pasado a eh, ti? ¿Qué me ha pasado que a ti? El miedo a este, que me pierda ¡Mira, mira! <ríe> oh, ¡Qué dolor! Pues ahora sí que sí, ya estamos en el camino del Yusep que nos lleva para la casita. Hasta un ha estado un día chulísimo. Tener la oportunidad de salir con tu hijo a hacer una rutita está muy, muy bien, muy chulo. A ver cuándo podemos repetir. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo... Danos un gran like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, así no te perderás nuestros vídeos cada domingo. Comenta algo, dinos qué te parecen los vídeos, si te gustan, qué se podría cambiar y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Let's go!